Eh, este juego, vale, sí me lo he Le metemos, gente, que vamos a controlar lo que Nicole también se queda dormido tengo que terminar a, a las 10 hoy en punto Sin falta Vale, el eh, luego nos ha dicho que mejoremos las cosas antes de ir a la segunda fase Esto lo hice, esto dice, campeón, Spring Boot, ¿no? En plan, el sprint de las botas, ¿no? Ese sí lo hice, sí lo hice Así me di cuenta que lo estaba haciendo bien, en plan, que tenía auto autoguardar Bueno, segundo mapa, gente, de la gallina de, de Juan Palomo, eh Eso, ¿no? O Está sea, guapo Destroy de Combo y King Wow Vamos a darle gente Me ha gustado Ruin de una y bueno, le he dicho eh, tal cual, eh, no es mi culpa que no tengas eh, amor paternal eh, Y me ha hablado de que eh, iba a morir virgen y cosas de esas Y le he respondido, sí, sí, tú vas a volver eh, al cole Y le vas a hablar a una eh, de 9 años y le vas a decir Mira, ayer eh, me hice una partida en el balón de 25 kills Y eh, te vas eh, a... Eh, no te jodes, ha sido súper eh, XD Mientras hablaba con eh, mi amigo y me ha dicho Estás eh, pasado, pero eh, las risas no han faltado, qué gacho A ver, porque son más pequeños que vosotros, campeón, Juanjo Solo tenéis que pensar La paciencia que yo tengo Con la gente que viene eh, Literal Que a, a vosotros pone estar nervioso ya Os lo juro Que es normal Y yo juego este es Gloria eh. Es la polla gente Cuando venga Morbid Y excursen Son más chingas. Va a flipar gente Bueno eh, Toca caminar a casa eh, Con lluvia otra vez No te has pillado para agua Campeón Pibardo me cago en la leche Siempre que eso Bueno, aunque también tiene sueño Normal, no te, no te echo la culpa Ni mucho menos Siempre que más eh, Mañana te despiertas Ve el tiempo en el móvil Campeón, en el móvil Lo ven dos segundos de una Pero de una ¡Wow! Hoy no vinieron los niños de los... No, campeón, mira No hablamos muy harto A ver si podemos terminar directo tranquilo Pero no han venido mi pibardo Yo le he insultado por la coña Y yo se lo he dicho eh, Para imponer respeto Lo sé, campeón, Juanjo Pero si es un niño No van a ser un niño O una niña como Noah O como Esdario O como Ángel Son niños, ya me entendéis Diferentes son niños mucho más... <coughs> mucho más humanos que... Que hasta adultos, ¿eh? O sea, os lo prometo. Os lo juro de corazón. Hay gente que es mucho más inmadura con 30 años que... que ellos. Literalmente, bueno, que vosotros, ¿no? Vale, gente, vamos a darle. Literal, qué guapo está este juego, tío. Un Metal Slug de una puta oca que se hace Super Saiyan, tío. Guapísimo. ¿Sabes lo gracioso? Que nos estaba insultando susurrando con el micro abierto. ¿En serio? Qué malo. Pero esos son el típico niño flamer que te encuentra jugando... A las 12 de la noche, campeón Juanjo, y le dice, Bro, pero tu mañana no tiene clase. Tu madre no te va a pegar. Literal, campeón, te lo juro, ¿eh? O sea, es así de ese palo. Bro, bro, bro, bro. A ver, no puedo... Tengo que hacérmelo a la primera, gente, todo. Uh, ah, vale, que esto es para pasar de ellos, ¿no? Por lo que veo y tal, ¿no? O sea, mueres del tirón o se regenera. No, ¿no? Va, nada, nada, O sea, el speedrun, gente. Esto voy a pasar tres pollas de ellos. Tú tranqui. Eh, usualmente las chaquetas que uso... Eh... No vas he pasar el agua. Pero claro, campeón, porque te pongas malillo. O sea, en ese aspecto. En plan, vaya, eh, lo mismo que te dije la otra vez, que te pusiste malo. Que te resfriaste un poquillo, campeón pivardo. Pues lo hago pues para prevenir, ¿no? Que te os pongáis malo, obviamente. O en sea, plan, me refiero a que.. Oh, eh, uh, por aquí no es. <coughs> en ese aspecto, cuando uno llega mojado a casa, lo primero que hay que hacer es quitarse la ropa del tirón y ya. Pum pum pum. tu seguido, pones una mudita tranqui de chill. Y ya no os ponéis malo. Porque el cuerpo se resiente. Y diciendo cosas como eh, los de mi equipo son unos cazurros, en serio. Madre mía, qué gracioso, tío. A ver, es gracioso, es tierno porque son niños ratas, campeón, Juanco. Seguro que juega, o sea, seguro que a jugar Fortnite, y ahora como el valor es gratis y lo han puesto en Epic Game, pues lo conoces. Y tú lo conocías de antes, por ejemplo. Muchos de vosotros, desde que yo lo streameaba o que dieron la beta. Eso la hay en todos lados, campeón. Eso es denigrante y a todos nos toca jugar con ellos. Pero peor es lo que me ha pasado a mí en la arranque que he perdido porque había una rina, un, un españolito diciendo cagadas, tío, todo el rato. Super ofensivo, eh. O sea, muy ofensivo, tío. Súper, súper ofensivo. Como de cuatro. A ver, el Lobo me ha dicho que esto va a ser complicado, en plan que a él la ha requerido tiempo, ya o sea, a ver si, bueno, no nos matan aquí, que creo que sí, obviamente sí, qué putada. Y eh, de repente salta otro con un sonido infernal, eh, imitando su voz y el niño eh, a, a, hablando de eh, tipo forzando eh, su voz para que no note, eh, para que se note más grave, qué gracioso, ¿sabes? Para que vais? Vale, no saben a los niños, tío. madre mía. Vale, gente tengo que jugar muy concentrado para terminar directo a tiempo, así que voy a hacerlo. Va, voy a jugarlo como si fuese hubiese jugando al Metal Slug este, con dinero real, ¿eh? Increíble Vamos Esa vez Zari ha ganado Campeón Eu confío eh. Eu confío en ti Pero eso es triste también Campeón Juanjo de lo del niño Me da pena en cierto modo Porque seguro que se siente solo Y que su Sabes Sus amistades Le han dado de lado o algo O sea No sé No por jugar al balón Sino porque es insoportable ese niño Y ha ganado campeón Es Eu confío Y ahí eh, He incluido eh, Diciendo eh, He concluido diciendo eh, No fuerces la voz eh, Que es malo para la salud Y tu madre te va A, a tener que traer Darcy tío. Esa mierda era adictiva eh O sea en grandes o pequeños, esa mierda es adictiva, eh O sea, creo que estaba hecho para eso, eh Fuera de coña, estaba hecho de forma adictiva Era demasiado dulce, no pensáis Era como, wow, puro caramelo, ¿no? Yo, yo tomaba eso, mi madre verdad. Pero, joder, estaba muy bueno, eh, para ser una medicina Gané cero kilos, ole Avezari, ole tu huevo. me cago en la leche Yo sabía que iba a ganar, eh Me cago en la leche, sí, sí, bonita eh... la, la delta Está chulo, sí, no está mal, la verdad, Avezari No es fea para nada, está bien, en cierto modo Podría ser peor, eh pero ella no entra en la seguridad social, será que ganchón. Eso sí es incierto, pero es normal, Juanjo. Es una medicina, ya me entendéis, ¿no? El de fresa era good. Yo, yo no me acuerdo, yo el mío, no sé. Era muy pegajoso, tenía una cantidad de azúcar insufrible porque el tapón se quedaba como, ¿sabes? Enroscada del azúcar que formaba. Típico de cuando mis padres abren una lata de esas típicas de... ¿Cómo se llaman, tío? Eh, joder, algo en almíbar, ¿no? Tiene el azúcar ese por los bordes, pues igual, ¿eh? Había uno de fresa naranja, por de naranja, campeón era. Fijo, yo era de fresa no lo probé en la vía En la vía, eso aquí en, en Allamount a lo mejor no venía O no llegaba, gente, tengo que Por eso lo ha dicho lobo. seguro que ha, ha muerto Muchas veces intentando hacerse la fase, eh Fuera de coña, seguro, eh, porque es chunga de cojones Hay mucha mierda de por medio, gente, o sea, fuera de coña Mogollón de mierda, eh, tengo que jugar muy bien Para finalizar directo vendiendo la segunda fase, eh, y yo no lo sabía, te lo juro Campeón, Juanjo, eh, que había de fresa Jurado, eh, a ver, yo creo que Esto es lo de Spring Boot, ¿no? Que podéis parar en el aire Estático, creo, eh a la que pega puñetazos así a la larga. Vamos, vámonos, no, vámonos, gente. Vale, esto era importante, ¿no? Aquí lo que tenía que hacer básicamente es no perder el tiempo, ¿vale? Ahora, ahora no pierdo el tiempo. Va, es que no puedo. Vale, ahora. Boom, boom. Esto es un poco rollo. Eh, pasa de las torretas, aunque arriba haya, por supuesto, en este aspecto un botiquín. Vale, voy a toda Voy a toda No voy a pillar el botiquín, ¿no? O sí. ¿Lo puedo pillar o no? ¡Ay, mierda! La cagué. Sí, sí, sí, sí, sí. Por si me quita vida, que no creo, la verdad. Voy a toda Mierda, pues sí que me ha quitado vida, por fanfarrón. <ríe> ¿Y eso? Hola, ¿Por qué ha salido la Ah, porque estoy en el Hype Move ¡Wow! Increíble Qué mierda que me haya caído ahí, tío El Hype Move, ¿eh? Te juro que hubo un punto de mi vida Que decía Fue, me duele la cabeza Opción 1, eh, profundo opción 2, Darcy Darcy a todas Siempre a Darcy Nada, nada Porque estaba muy bueno Era súper adictivo, campeón Eso bueno, Yo creo que lo retirarán del mercado algún momento, ¿eh? Porque es muy, muy adictivo esa mierda Repito, es ¿eh? Súper adictivo Gente, entiendo que lo que tengo que hacer básicamente es farmearme a los bichos, eh, ya me entendéis, aéreos del tirón, para seguir avanzando y hacerme el juego, bueno, juego, la parte de este mapa ahí sí, ¿eh? Porque a ver, tengo voy con prisa haciéndome esta misión, no puedo fallar, tengo que ir súper conciso. Así que voy a utilizar, uh, voy a utilizar el rolling, en plan, rodar a punta pala. Gente, aquí me daban vida, ¿no? Creo, rodar a punta pala, ahí lo voy a tener que rodar, gente. Vale, hostia, increíble, bueno, aquí lo farmeo, ¿no? Del tirón, vale, Medicate de una. Ahora es solo pastillas, es de parte de tambor media Sí, eso es lo que iba a decir, yo no soy médico, pero siempre A ver, de pequeño, pues yo soy pequeño, ¿no? Y era media pastillilla, ¿no? En plan, por el tamaño Por la edad, por todo, ¿no? Al fin y al cabo Gente, yo creo que voy a hacer esto, ¿no? O no Va, lo reviento, ¿no? Increíble Vale, que no me dé nada, ¿eh? Porque una antena eh, Me vuela hígado. no, no, no la, Literal, campeón, yo estoy súper en contra De, de, de las pastillas así, de forma abusiva Literal, y tengo una lucha interna Con mis padres que, madre mía, es imposible imposible, campeón Juanjo, poder llegar a sabes a, a sus corazones y que vean eso de una manera negativa yo ¡Bro, soy un pato! ¡Soy una puta oca! ¡Eh! ¡Fire on the horbits! ¡Wow, increíble! Son al modo locura, pero me parece bien que seáis razonable con los medicamentos, no son buenos para nada a ver si son buenos, dependiendo, ¿no? A ver qué cosa obviamente, pero el abuso de todo y más de los fármacos, el automedicarse, súper complicado eso Tío, poder utilizar eso ¡Vale, vale! Voy, ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dame el modo ese! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dios! ¡Tío! El pato super saiyan. Increíble, gente. El juego este es Dios, eh. Joder, qué guapo. El pato, el pato. Oh, se me acaba el pato. ¡No! No me jodas. Uh, hermano, churrita picada Madre mía. Y yo, y yo, y yo, cabezón. Hay un checkpoint aquí. Hermano, déjamelo aquí. Churrita. Vale, shotgun. ¡Hostia! Entiendo lo que tengo que hacer, gente. Vale, uy, uy, uy, uy, uy. ¿Qué me das? Hostia, este es peor, ¿no? Vale, vale. Ajá, ajá, les sé, les sé 24 balas, gente, voy, eh Hostia, tú, qué me hago el juego así No me lo creo, qué mecanismo tan balistiqueo Guapísimo, gente Tendrá, por curiosidad, tendrá las 23 balas Que dura este arma para poder llegar a impulsarme Hasta donde me deje el juego, si lo es Es Dios, me he muerto Hostia, tú, tengo que ir poco a poco Gente, vale, vale Qué guapo Los mecanismos de este puto juego, hermano Vale, vale, vale, vale, vale Son machine guns Vale, gente, no tengo el Super Saiyan God level, pero lo voy a intentar, ¿eh? ¿Que por qué se pone en cámara lente cuando le sale el pimiento? Vale, vale, vale. Hostia, hostia, hostia. ¿Y yo cómo mato a esos bichos? Parecen de Warhammer 40k ellos, los que estaban con... ¿Sabéis? A ver, así no puedo. O sea, ¿sí? Hostia tú, qué coño. Está curradísimo para hacer un juego indie enfocado en metal Blue, gente. Hostia tú, qué guapo, ¿eh? O sea, me está encantando el juego este también. En verdad, estas, estas dos semanas me he hartado de terminar juego y me he hartado de... De los domingos for esforzarme al máximo Oponente para poder llegar a traeros algo Súper divertido, tío Find the weapon, transport, convoy O sea, esto es lo que tenemos que romper, ¿no? Creo que aquí es donde entra... ¡Hostia! Hermano, no me, no me mates al pato A la oca Ah, eh, nada, eh, voy a abrir eh, Voy a abrir el pixelmaw, papá, eh, me he currado un spawn ¡Qué guay! La verdad, yo el es guay Lo que pasa es que para, para streamear campeón No porque eso solo es cuando está lo del sequía. El literal. Si no, no genera, ¿eh? te lo prometo. Ahora tengo mucha fe puesta, por supuesto, en este aspecto en el nuevo eh, pad de Mosque. También Nicole se... Yo ayud intentaré ayudarlo lo máximo posible. Digo en porque muchas veces entorpezco mucho más que ayudo, ¿sabes? Por mi paciencia. O porque me, me saturo viendo un vídeo de dos horas, ¿sabes? Vale, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? El convoy este, gente. Qué guapo. Pero Pixelmo es muy entretenido. Si tú lo aplicas como tú lo haces, campeón, juego para divertirte con tus amigos y amigas. Va, eso es gloria. Encima viene el verano, ¿sabes? Qué guay Muy, muy divertido eso, campeón Parece de 10 Hay niños con tu edad que están en la caña Fumando canelones Y, y creyéndose MDLR. Y tú estás haciendo servidores de, de del Minecraft Para jugar con tus amigos Recordad, siempre soy y, y, y soy diferente, gente Yo no no porque... No, no Os digo la verdad Sois diferentes porque, coño Lo valéis, tío Vuestra personalidad con la edad que tenéis No corresponde, os lo juro, eh de pequeño, mi... bueno, la gente que tenía vuestra edad, vaya. Yo no me incluyo porque era un poco especial. Siempre de pequeño, pues gracias a mi hermano, a Balta, amigos. Bueno, amigos también, por supuesto, fuera parte, ¿no? De mis amigos también, mi vínculo, ¿no? Es importante. Te pasa una, una cosa eh, que me ha llevado tu currazo porque he tenido eh, que subir un montón de capas. ¿Pero lo, lo has hecho con el creativo, campeón, Juanjo? ¿O cómo? ¿No lo has hecho con el creativo? O Sí, sí, ¿no? A Cali se enseñó ayudado a Nicole. Bueno, los dos se lo curraron para... Para ponerle spawn, se hizo un dragón, la Kali Sensei, ¿eh? Un maestro, tío, la Kali Sensei es Dios El gachón, flipa Hostia, hostia, Pedrín Hostia, Pedrín, gente, ¿cómo subo ahí? Vale, vale, vale, voy a intentarlo, gente Qué puta bro, concha tu madre Sí, sí, evidentemente, claro, digo, hostia, que es muy complicada así Gente, ¿esto qué es? ¿Cómo subo, tío? Ay, concha, de su madre Ahora, ahora, ahora, no, nada, más río, gente, voy a morir, ¿no? Sí, voy a morir, gente, sí, joder Me ha convertido en Nuggets Vale, vale, vale, lo entiendo, lo entiendo, no entiendo Va, va, va, va, vamos, no, gente, tenemos que terminar directo A tiempo récord, no, no, no, no eso sí que no lo cambio Me quedo con esto, tiene 21 balas, me quedo con esto, gente Esto es Dios, esto es el pato Zambombazo, te cojitas de boom boom bitch! ¿Eh, pero esto qué es? ¿Un, un capítulo del equipo A? ¿O, o, ¿O el pato Duke? Madre mía, qué guapo el juego, tío, me está encantando Lo prometo, es muy, muy random picket pero he tenido que levantar una plataforma y modificar una cosa que. Eh, una cosa del mod eh, para recrear la columna lanza. Pero lanza te refieres al estilo, en plan histórico. O lanza que quede como una puta lanza para arriba. O a lo mejor es un. ¡Hostia! ¡Qué puta, gente! O a lo mejor es un estilo de. de chifre, ¿no? Campeón Juanjo. Puede ser eso. Que yo ya sabéis que muchas veces me pierdo. En Minecraft son muchas cosas. ¡Hijo de fruta! Vale. Nada, nada, nada. Nah. Rendimos, rendimos. ¡Hostia! ¡Hijo de fruta por dos! wow lo es Medic. que es un sitio de Pokémon, que guay O sea, te has currado, a ver, eso mola A ver, si no fuera por los bugueos que tenía el Pixelmon Campeón Juanjo con lo de los gimnasios Pokémon y tal Yo no me habría desmotivado tanto Pero el Pixelmon está bien cuando lo juegas con tus amigos y amigas Porque, a ver, es el Minecraft normal con mods es así Donde salen tres legendarios, qué chulo, eso mola Yo no invoco a ninguno, pero vamos La verdad es que sinceramente le meteré caña también ahora al Minecraft Muy entretenido, la verdad, el Minecraft y ahora con el pack de mod que... Bueno, que ayuda a Nicole. Se lo va a currar Nicole, como ya sabéis. Yo soy tremendo cono, ¿no? Muchas veces para lo que tiene que ver con el custom de, de los servidores. Nicole es la que se lo curra. Ya lo sabéis y demás. Pero, coño. Es de decir que, por supuesto, en este aspecto... Eh, seguro que será algo guay. Para jugarlo todo el mundo y que disfrutemos, ¿no? De una manera u otra. Que eso es lo que me, me llama la atención, lo ¿no? bonito. Literalmente. Jugar como vosotros... O sea, Minecraft no lo juego, ya lo habéis visto. Yo no juego, por ejemplo. En algún día me decís, papá... No has pensado en no es un survival, como digo Chiyue, pues no lo he la verdad Siempre me mola mucho más jugar con vosotros blanca eh, o sea, Minecraft que me representa por eso Plan de uno, me representa por lo mismo, gente Ey, ey, ey, ey. hostia, si no me da vida así Uh, oh, increíble, vale, vida, voy eh, Yo respeto a los gimnasios, lo voy a hacer, eh, es que cada uno eh, Uno cree su propio, hostia, el suyo propio Con un tipo de elemental, qué chulo eso, es una buena idea Porque, a ver, puedes conseguir por lore todas las medallitas de la serie, campeón, Juanjo, pero... Literal, se quedan bugueados, ¿eh? Con alta facilidad En plan, como que no te encuentras Ya lo viste aquí Coño O sea, literalmente Y, y literal lo, lo pudiste llegar hasta jugar Pero también el tercer trimestre pues, ha sido muy chungo ¿eh? Para todos Pero te lo prometo, campeón, Juanjo Que, que en ese aspecto, Juanjo Se quedaba topillado campeón O sea, pero de una Tierra ya con el mapa este Es que el y luego le ha costado 45 minutos A ver Yo creo que también es porque Tienes que morir mucho Hasta pillarla el mecanismo De esta zona Literalmente Pero yo creo que viene Como niño al dedo Hostia, qué guapo metales blue gente Y eso ¡Hostia! Una motocicleta, gente Este juego tiene de todo, bro Este juego tiene de todo, hermano O sea, guapísimo Increíble Metal blue, eh Increíble Eh... Ah. Hay algún contexto, eh, entro y veo eh, un ganso, eh, mata robot, what the fuck, eh, mejor que, eh, mejor, que te... <risa> mejor que tenía eh, que haber puesto de eh, Quacher eh, a mi team, ¿eh? Qué guapo, te lo prometo, campeón, Pantero, tú este juego lo descubrí este domingo cuando descansé y me están cantando un Metal Slug y su protagonista, por supuesto, es un pato ganso, cabrón, que se transforma en Super Saiyan y es increíble, está súper guapo, la verdad, súper, súper mega guapo, muy entretenido, ¿eh? Jugaré un juego así en campeón fanzorotube A todas y a todas, como lo he dicho antes, como era la tarde viendo Naruto, campeón fanzorotube, que es De Warhammer 40k, pero rollo Metal Slug, se lo jugaré en directo Y el que es como el Doom del Warhammer 40k También soy fan de, del Warhammer O sea, me encantan los juegos de Warhammer desde pequeño Los nuevos no me gustan mucho, pero los pequeños sí O sea, los, perdón, cuando era pequeño sí La zona es fácil eh. Ah, es el boss tía, qué guay, a ver qué boss eh Bueno, pero te da checkpoint, ¿no, campeón y lobo Sí, sí, a mí me pasó, eh, gané un gym Y se me cayó eh, la medalla al suelo Y despauneo en serio, instantáneo A mí no, campeón, o sea, no me cargaba lo Los entrenadores, ¿sabes? Lo los del gimnasio, qué guay, pues a ver, ¿eh? A ver cómo va el boss A ver si me, si me da las 10, no, es que ni con la pobre Está aguantando el sueño portada hablar 10 minutos conmigo, porque mañana libra Pero está cansadísima eh, Y ya está llegando del tirón, campeón Voy a toda voy a toadísima. Estoy súper pendiente y, vamos, estoy con el pato Va, a toda ciclomotor, ¿no? ¿Eso qué? ¿Para un segundo player? ¿Este juego tiene multijugador? ¿En serio? No puede ser. Qué gracias, campeón. ¿eh? Me, me, me, me tranquiliza ya. Vale, aquí está, ¿no? Planet Zambac. Ah, vale, vale, vale. Farmeo, soy un ganso cabrón. ¡Let's go! Eh, para la emoción. Es el ganso conductor. Eh. Le, dieron, eh, le dieron en el gallinero, básicamente. Uh, este es el boss. Guapísimo. Hostia, muy metal Slug, gente. Vamos a darle. Hay eco pero eh, es para. Eh... Ah, para que reponga. Ah, vida con el vehículo. Hostia, pues no lo cambió, campeón. Eso no es, no. Hostia, es más larga la misión. Súper guapo. Puro lore. Pues no lo sabía, claro, pero bueno, por lo menos se puede jugar pasando mando a tu hermano hermana, amigo amiga, novia novio. Eso está guapo. ¿Este es el boss de verdad? Qué graciosas las animaciones del juego, tío. O sea, que le. ¿Sabes? Que me hagas. So... Oh, este es el boss, ¿no? Warning. Y yo. Parece el final boss del primer Metal Slow, ¿eh? Increíble, gente. Vámonos a toa. Soy el pato guatón, gente. Pato guatón. Ese, qué chula, chula, ¿eh? Vamos. Hostia, vale. El rico y de eso es aquí atrás, ¿no? Va, va, va, va lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale, y eso es esquivar, ¿no? Vale, de una Vale, lo voy pillando, gente, tendrá un bugueo, ¿no? Sí, a ver, sí, sí, sí, sí, lo veo, lo veo Lo veo, gente lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Buena suerte, muchas gracias, campeón Y luego, a ver si lo podemos llegar a clapear, dentro de nada Tengo esto, así que a toda, gente ¡Soy un Super Saiyan! ¡Hijo de fruta! ¡Dame vida! ¡Que me muero! Super Saiyan move ¡Ah, Toa, ¡Poncha tu madre, voy, voy, voy, voy, gente Se me acabó el Super Saiyan 2, gente ¡Hala! ¡La reviví, Scooby! Bro, bro, te reviento, bro ¡Buah! Vale, vale, vale, la reviví, Scooby Eh, eso me llega a dar o no me llega a dar Vale, más de media vida la tengo que quitar para la primera fase, ¿no? A ver, a ver, a ver, lo de abajo va a explotar, ¿no? Por lo que veo y tal, ¿no? ¡Oh! Vale, vale, estoy muerto, pero eso me tiene que dar vida Por regla de tres, ¿no? Hostia, hostia, buah buah, buah, buah! Me, quemé, me quemó, me convirtió en pato el Ricoy, eh, de esos que te sigue, el truco es quedarte pegado eh, al bicho eh, hasta que eh, se van los rayos, moverte para el lado para que no te dé y pasar. Eh, vale. A, a, y a usar el modo Super Saiyan de, de una, campeón, voy de una. Voy, voy, voy. O sea, a ver, aquí más o menos he visto el bugueo, ¿no? Esta parte de aquí, porque aquí es donde llega su vida, bro. Man. Me la has puesto muy fácil, gente. Me la has puesto súper fácil. El juego quiere que, que, que, que termine ya el directo, gente. ¡Joder! La revivir, escúmeme, este juego es genial, gente. De loco, hermano, o sea, de loco, churra. Te acabo de quitar la primera fase entera, pero de loco, ¿sabes? Wow. ¿Qué le tengo que pegar al bicho? Sí, ¿no? Vale. Va, aquí viene lo complicado, gente. nada, pero es fácil. Qué guapa la dinámica. Me está flipando la dinámica del que el bicho en el aire puede llegar a disparar. Wow, increíble, súper ingenioso, tío. Es, hay juegos que de verdad que deberían de tener 300 veces más apoyo que yo por lo menos los haya visto en streamers grandes o pequeños, tío. O sea, os lo juro, ¿eh? De corazón. Vale, vale, vale, vale. Tengo toda la vida, ¿eh? me la puedo arriesgar, Me la puedo arriesgar bro, bro, bro, bro. Pero me tengo que partir de o, ¿no? O sea, me parto de dedo coño. Increíble. Me parto el dedo, eso me tiene que dar vida. ¡Ah, no Me ha una. Va, a la escopeta pollua. ¡Oh! ¡Super Saiyan! ¡God! Oh, ¡Guachi! She... ¡Increíble! El juego este es epica, eh. Es puro vicio, gente. Es puro vicio, güey. Increíble, esto me tiene que dar vida, dame vida, dame vida. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Me queda poca vida. Vida, vida, vida, vida, vida, vida, La vidita. Uf, dos toques. Media vida. Vale, vale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Los tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. under the control. Let's go. Hay tercera fase. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Sí, sí, sí, sí. No, era demasiado fácil. Vale. Es que, a ver, el hilo ya me lo ha dicho cuando me he dado cuenta El y me lo ha dicho cuando me he dado cuenta del bug Porque he visto que el bicho en la primera fase básicamente tiene como un ricoy, en plan donde termina su médula metálica de una, ¿no? Eh, con la escopeta y el modo Super Saiyan te lo haces en la, primer, en la, en la primera fase literal, ¿eh? En la segunda, eh, lo difícil, sobre todo por las bolitas esas Eso no me ha quitado vida, ¿no? O, o sí, centras en esquivar y no pegar, ¿cómo ya? Sí, o sea, está guapo, ¿verdad? Este bol me ha gustado, ¿eh? A ver, también es verdad que le he pegado flipante, ¿eh?